Natobe nabaja andoyan ta nindo. Nachinu nindo maniakan andio Ta nindo india. Manu yube ematatei. Iyoku a manu koyo. Batitu tobe Chakatitu inundu niku. Ta Manu kondo. tora rechakuan andioi, ii. manu kondo. Niki chintikoi inga cha a. Ta nikun undo Ika Manu ni Danuku Tante ocha chitondo, danu kumanu manu kwa in. Ta chitondo ma dia. Kati jesu, ta marana ni toma. Te echikato no jesu, Yo ora no, tobe manu kwa Tachito Ta chito na ya un, un. Jesús, te ena ka chira. Yuku ma iti inda. chima iti indi cha. cha anu ta iba a hacer yo ni, cosa ya no hayo mara chano tatai, cuando ocho allíña, chana cotondo cotondo te ena cara ching jesu, yo ora chano, na cuboña na teendi va nindi. Katira, Tahama jesu te la cara yo lipe, chakua, a tiempo cuyiña y yo chindo ataca la yu ya ca un tacan de e yu juninte en la tatei chica endo matatai y, yu, yu, y. Ching, tu atacan a tu yu betu, y yo chin matatei taracan y yo chin unya cateto inundo yo ve tuni handacuman y te matatai ra yo chín, kuaran ya ha ara, mañante endoñui, na chín un endoñia yo, yo chín matataí, tamataí ya la chín ya, tatutú bi hitu ka in chindo, te mandía chín un matuín, indo ana matiño taba haí, ana inga chaña ni yo tanto esa mañana checando ching si vi ni Kosera llenando y Yaka una cosera ni ha nadie nada cual